Que siga cantando, que... que hay que creérselo un poco más. Y esta canción, sobre todo, es agradecimiento al público. Y, y quiero contar: mira, esta canción se queda atrás, ahora es mío lo que es mío. La más maja, ¿eh? sin lugar a dudas, vamos. Tuve una etapa bastante dura de, oye, yo sé cantar o no sé cantar, eh, me salen mal las galas, yo sirvo para eso ¿no? Entonces, yo creo que siempre eh, lo he sabido hacer. Pero cuando tienes la moral baja, eh, si a ti te dicen que eres peda todos los días, al final te lo vas a creer. Entonces, al decirme los defectos y no las virtudes, me ocurrió que pensé que yo era la peor del mundo. Solo es cuestión de corazón, del que tengo yo en el pecho, de los que cantar me han hecho. ¿Ves que te hace falta seguir aprendiendo a cantar? A todo el mundo le hace falta estar en clase con cantar. A todo el mundo. Porque... Nadie es perfecto. Hay un compañero tuyo que está viviendo una experiencia en, eh, en Supervivientes. ¿Lo has visto? a visto Hola Jesús, yo sé que todavía estás ahí sufriendo. Yo creo que a él le gusta mucho la aventura, es deportista y, y, ¿por qué no? De paso nos promocionamos. ¿Crees que va a haber mucha gente que se descargue tu canción a través del móvil? ¿Crees que es una buena manera de promocionarte? Vamos a ver. Nunca se puede saber, solo excepción de corazón, porque late en lo profundo. Si me lo dice el mundo, mira, el de las nuevas tecnologías me parece estupendo porque es maravilloso. Tú te imaginas a la más grande a Rocío diciéndole: graba un disco que se van a descargar por el móvil. Yo, el diría, mismo que digo es que, diría, que no te deja esta chica el es virriato. Diría: estos virriato, malajes eh? que quieren conmigo. Yo, no lo de <ríe> Micrófono y cantar. Pero además, para pa darte cuenta que aún sí. yendo, ahora le han puesto el, el micro y es que se ha ido. No, no, es pero es que ha estado saliendo Ha cantado durante la presentación, que yo no lo comprendo. Ya, pero ha cantado ahí ¿Ha y cantado se ha ido un, un poquito. No, bueno, vamos a animar a decir, no, tiene que, ver, ver, sí. todo. Tiene que, que haber todo. Es. Que vamos a ver que un poquito que sí, presentan un canta hey. la canción para que sepa lo que está viendo. A mí cuando me dicen algo yo digo, ahora canto Solo, Y canto. Tanto, no, bueno, muy bien, A mí a me me quedado. Quedado. Yo creo que sí. no, Daira da da no me cae muy bien, pero, pero que me, te me te la... parece que canta muy bien, de verdad. Bueno, sobre mi todo, y sobre todo ahora ya mejor. bromas aparte, me, a mí me gusta mucho, me llega mucho, creo que tiene muchas sensación. No, tú tú Yo Ahora la, la gente que trabaja y que sí. está día a día sí. y además es lo que ha dicho bueno, no se puede estar antes. todo el día criticando a una persona porque le quitas las ganas, le quitas sí, la ilusión, le vale quitas ya. la moral. No, bueno, pero eso que lo decida el público o un o no comprarlo pero. pero yo creo que hay que apoyar a la gente sí, claro, y luego sí, claro, que el son. público decida. Hay sí, bueno, es no tanto el día más que tiene talento, Pues deseamos que deseamos ir a que vendas muchos discos y que que se descarguen muchos tonos. Que bueno, o sea, le dan la el Nos vamos con Superviviente porque atención, os he traído a alguien...